Hola, buenas tardes. Bueno, eh, en primer lugar, darle las gracias al Instituto 25M y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por esta oportunidad que nos dan de presentar aquí un tema tan, tan importante como es el, el software libre y todo lo que ello implica en, en nuestras vidas que es la posibilidad de contar con, con software seguro, o lo más seguro que se puede tener, como es el poder saber qué es lo que hace efectivamente un, un software. Y, bueno, y por todo lo que ello conlleva, eh, vamos a hablar de eh, la conveniencia que, que hay de apoyarlo con, con dinero público, con fondos públicos, desde el Estado, en definitiva. Eh, para eso, contamos esta tarde con una serie de... De, de compañeros y compañeras de, de América Latina que nos pueden contar, relatar una serie de, de experiencias que, que, bueno, que, que serían experiencias concretas de, este, de estos casos. Esta tarde, entonces, lo que nos ocupa es el dinero público, código abierto, código abierto cómo escalar iniciativas de software libre. Para ello, en primer lugar, le queremos pasar la palabra a Ismael Castañez. Ismael es administrador de sistemas GNU Linux, ha trabajado en la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República, entre otros ámbitos, y fue asesor de en Nuevas Tecnologías del presidente de la UTE, la UTE es la empresa de energía estatal de, de Uruguay, la empresa pública que tiene el monopolio de la, de la energía, de la comercialización de la energía en Uruguay, y ahí estuvo investigando sobre usos de blockchain y sistemas de seguridad informáticos para el Internet de las cosas, un ¿no? tema de tanta actualidad. Entre otras cosas, ha participado en la fundación de diversos grupos informáticos y de activismo de, por el software libre en Uruguay y asesoró a parlamentarios durante la tramitación de la ley 19.179 de formatos abiertos y software libre en el Estado desde el año 2007 hasta su aprobación en el 2014. Eh, bueno, en primer lugar, queríamos, quería poner sobre la mesa justamente esta, esta ley, ya que me parece que es una herramienta muy interesante el comenzar a apoyar el software libre desde el Estado, primero que todo, con, con, una, con una normativa que, que ordene eso mismo. Así es que, bueno, sin más, Ismael, si nos puedes presentar este caso y algún caso concreto de implantación de software libre en el que hayas trabajado, como quizás desde la UTE u otras instancias, eh, te avisaré cuando lleves dos, tres minutos, ¿vale?, para, para intentar redondear y que podamos tener luego de, la, de las primeras presentaciones tener un un momento de, de, de, de tener conversación y tal, después de presentaciones. Ismael tiene la palabra. Bien, bueno, antes que nada agradecer eh, la oportunidad a los compañeros del otro lado del océano. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo exactamente? Vamos a intentar no excedernos de cuatro minutos. Ahora mismo bien. En España son ahora mismo las 17.59, te aviso a las 18.03. Bien, bien. bien. Bueno, eh, desde el 2005 eh, ingresé al mundo del software libre. Eh, en el 2006, eh, la historia del software libre en Uruguay, eh, había un grupo, el UILU, eh, desde el siglo pasado. <ríe> Luego, en el 2003, una parlamentaria del Frente Amplio presentó una ley de formatos abiertos, sí, eh, Daisy de Tourné eh, del Partido Socialista. Eh, luego esa ley no, bueno, el Frente Amplio no estaba en, en el gobierno en ese momento. Luego eh, en el 2006 la presentó eh, cambiada, le, le agregó formatos abiertos y software libre. Y ahí quisimos, eh, ahí empecé a participar políticamente, digamos, dentro yo soy militante del Frente Amplio en este tema y, y bueno, los mismos, dentro de los mismos parlamentarios del Frente Amplio no se entendía el tema. Y, eh, y básicamente lo que me dijeron fue, no está en el programa de gobierno, no lo vamos a tocar. Bueno, entonces empezamos eh, a juntar gente, compañeros, y empezamos a participar de las discusiones del programa de gobierno del futuro. Y así, fue así que eh, pudimos ponerlo en el programa de gobierno el tema del software libre. Ya para el 2009, que fue eh, Mujica, ¿no? que, Pepe Mujica, que ganó la presidencia, ya eh, ese, ese gobierno ya tenía el programa el tema de software libre. De todas formas, no fue de los primeros temas que se trató, y recién en el 2013, un diputado del Movimiento de Participación Popular, que es el, el grupo de Mujica, Julio Batistoni, fue que empezó, retomó el tema de la ley esa del 2006, y, y bueno, y empezamos a, a tratar de, de, de ver cómo agilitar el tema la cambiamos toda la ley, digamos, la escribimos de nuevo, y, eh, y bueno, finalmente eh, se aprobó, y bueno, como siempre, tratando de lograr consensos dentro de la misma fuerza de gobierno que era ya gobierno el Frente Amplio en ese momento, el Frente Amplio hay que entender, es una coalición de grupos políticos y de eh, Frente Amplistas Independientes, que tiene desde izquierda... Eh, comunistas y revolucionaria antiguamente hasta socialdemocracia. Entonces, eh, hay, es muy complejo eh, muchas veces algunos temas y lo que se logró, un acuerdo, fue una ley bastante light, según lo que nosotros queríamos, pero que lo, eh, daba para empezar a trabajar eh, firmemente de, de, o sea, desde el Estado. Esa ley se aprobó. Esa ley lo que establecía era básicamente que se prefiriera, o sea, que se, a la hora de adquirir software en todos los organismos estatales, eh, se prefirieran soluciones con software libre. No cerraba la puerta al software privativo, pero que tenía que ser en contados, con, eh, o sea, en excepciones, y tenía que estar, eh, digamos, explicado el por qué se usaba software, se iba a adquirir software privativo. Eh, bueno, y el tema es que, bueno, eso se aprobó en el 2014 y eh, la experiencia que les puedo... Eso fue hasta ahora buenas noticias, eh, logramos, fuimos de los primeros países, fuimos como eh, en un momento hasta ejemplo, la Free Software Foundation sacó una declaración felicitándonos. Y, y bueno, en los hechos luego no cambió mucho, que digamos, porque dentro mismo del... Digamos que no, no se cumplió la ley, ya ni dentro del Frente Amplio, con los gobiernos del Frente Amplio, mucho menos ahora que tenemos la derecha en el gobierno. Eh, la autocrítica eh, que puedo, y la enseñanza que logré de esto, es que si no hay un grupo de base fuerte dentro del Estado de informáticos que trabajan dentro de los distintos organismos estatales y que pueden hacer una coordinación, jefes de centro de cómputos, por ejemplo, o sea, que pueden hacer una coordinación y empezar a trabajar a hacer proyectos juntos de software libre, eh, no, no funciona mucho la cosa. O sea, resumiendo, costó un montón de años sacar la ley, peleamos contra viento y marea, en, eh, entre medio... Eh, militamos por distintas causas, relacionadas siempre con el software libre, eh, y, y bueno lo, conocimos un montón de gente armamos, teníamos un grupo muy grande eh, hicimos eh, internacionalmente contactos fuimos referencia en la región en el tema eh, se votó lo logramos pero después en los hechos eh, mismo dentro del Estado eh, hubo gente que reglamentó esa ley y ya la, la, la, la licuó un poco y eh, y bueno, y ni siquiera así, que está una ley ultra light, ni siquiera así se cumplió dentro del propio gobierno del Frente Amplio. O sea. Entonces, bueno, simplemente eso, la enseñanza que, bueno, si no hay un grupo crítico de gente, de militantes dentro del aparato estatal que siga peleando después de aprobada la ley, eh, realmente... A nosotros eh, tenemos un grupo, eh, Centro de Estudios de Software Libre, que era impresionante, tuvimos más de 60 plenarios en, en, en, menos, en un año, o sea, teníamos íbamos a debates a todos lados, nos preparábamos, eh, y, eh, era un grupo horizontal donde habían 10 o 11 compañeros que escribían en distintos eh, medios de prensa, salían a la prensa, eh, no era uno solo que monocolizaba, sino que éramos una cantidad, íbamos un montón de debates de, de gobierno, de foros, eh, con empresas, con... en todos lados dimos que dábamos muy bien, o sea, básicamente los lo, lo matábamos con argumentos en todo, por todos lados y, y bueno, y, y lo logramos, pero luego en los hechos no cambió casi nada, o sea, y, y, y bueno, fue bastante desmotivante. Para para el grupo, para todos y hoy en día la comunidad software libre en Uruguay digamos que no está para nada organizada ni, eh, y bueno, está, pero igual siempre hay gente de aquella época que estamos en distintos lados tratando de hacer lo que podamos dentro de nuestro ámbito laboral pero eh, bueno, lo que les decía fal, faltó eso, una unión de a nivel de Estado de eh, encargados o directores de, de, el cumplimiento. de los distintos entes que pudieran hacer cumplir realmente la ley, ¿no? que tuvieran la camiseta claro. puesta, el tema software libre. Entonces, eh, y a nivel político también es tremendo, o sea, hoy en día, o sea, no. Siempre hay mucha influencia, Uruguay es uno de los países de Latinoamérica con más empresas, eh, donde hay empresas muy grandes de software y que eh, obviamente ha, eh, han presionado mucho también hasta dentro del Frente Amplio para que no se haga nada con el software. Eh, bueno. bueno, ese es el tema que tenemos. Bueno, una introducción de, de cómo ha ido y cómo va el tema en Uruguay. Desde luego no, no es fácil. Yo conozco, por suerte, de primera mano el, el tema de, del Centro de Estudio de Software Libre, Cesol, y ahí nos conocimos. Y ahí conocimos también a, a Álvaro Retic, que es nuestro siguiente interviniente. Eh, Álvaro es ingeniero en computación, fue subdirector de informática del Consejo de Educación Inicial y Primaria del Uruguay, que comprende todas las escuelas de, públicas del país. Actualmente se desempeña como jefe de, unidad de, de la unidad de arquitectura y testing de la Intendencia de Montevideo, y eh, Álvaro ha participado en la gestión e implantación de proyectos de software en el estado en, de diversa índole como la plataforma Montevideo Decide, de la Intendencia de Montevideo, para, la parte, ...para temas de participación, o el sistema de agenda electrónica para trámites desarrollado por la Intendencia de Montevideo y que a día de hoy está implantado en multitud de, de organismos a lo largo y ancho de todo el estado uruguayo y fue el primer software libre eh, que se disponibilizó en el portal de software público eh, uruguayo. Eh, bueno, Álvaro, si puedes presentarnos eh, algunos de estos casos... Bueno, no, primero que nada les da las gracias por habernos invitado y bueno darles poder charlar un poquito de, de, de la historia de este, de este lado del mundo, digamos, y bueno ver un poquito en qué podemos hacer y, y qué no se ha podido hacer. Yo me quería concentrar, como tengo muy poquito tiempo, eh, en una experiencia que me parece interesante porque, porque de, de implementación de software libre. Eh, no voy a hablar ni de de Decide ni de la agenda, voy a hablar de algo más reciente que me tocó cuando participé eh, trabajando en, en, lo, en la en la dirección de, de primaria, de TI de, de, de primaria, que es la implementación de un GRP para todo primario. ¿sí? Este, para esa implantación se, se tomó la, la herramienta Odu, de software libre, supongo que la conocerán, es una plataforma para, para desarrollar ERPs, en realidad, en general. Y bueno, eso fue, una, fue, fue algo bien interesante, porque no, no solo por la envergadura de lo que es el tamaño de primaria, estamos hablando de, se gestionan 300, más de 340.000 alumnos, este... 30.000 maestros, más funcionarios eh, con cobertura nacional, en fin. Los sistemas de, de compras, de abastecimiento y todo lo que involucra con GRP son bastante complejos. Bueno, se, se optó por esa herramienta, licitación mediante, este, y la experiencia fue muy buena. Y, y lo que quería traer, más allá de decir si se puede con software libre hacer sistemas de complejos, de envergadura, creo que lo más interesante es entender cuál es el modelo que tiene que llevar el Estado si quiere utilizar software libre de una forma eficiente y económica. Y ahí viene un poco la, la, la idea. Tengo otros proyectos que, que son con software privativo y no voy a mencionar eh, concretamente ninguno, pero sí eh, me queda claro que lo que es costo-beneficio de, de control del, del sistema y de costos operativos, etcétera, sigue ganando por lejos software libre. Solo que hay que entenderlo. Hay que tener claro cuál es la metodología porque implantar software libre en el Estado no es la misma metodología que un gestor que está acostumbrado a implantar software privativo, que lo que hace es comprar cajas con soluciones que ya vienen dadas por empresas con su formato. ¿tá? ¿Es otra cabeza, otra cultura? ¿Es un desafío sí ¿Se puede? Sí, se puede. Eso es un poco lo que quería dejar como, como en claro. Este, y quizás la clave, una de las claves para poder implantar con éxito software libre en el Estado, tiene que ver con lograr armar un ecosistema de empresas ¿sí? que den soporte al desarrollo de software libre. Por ahí mencionamos al principio que el objetivo de esta charla, de este debate, es plantar las bases para decir, bueno, pero si yo quiero escalar el software libre en el Estado, quiero llevarlo a todo el Estado, ¿cómo puedo hacer? Bueno, la clave es armar ese ecosistema de empresas que básicamente lo que hacen es traer recursos, recursos humanos calificados, ¿sí? que, que sean capaces de desarrollar en las diversas tecnologías o plataformas de software libre. Creo que esa es la clave, así se hizo en, en primaria, y, este, y al principio tuvo sus vaivenes hasta que entendieron la, la metodología que era diferente, y hoy por hoy es un éxito, ¿sí? Y tenés proveedores compitiendo con recursos humanos, y bueno, tal, eso. O sea, el esquema básico de contratación no cambia a cualquier licitación clásica, no hay que, no hay que hacer ni un cambio de formato legal nada, pero sí lo que cambia es la gestión del proyecto, que se pone más la camiseta eh, el organismo, este, y lo que hace es eso, es abrir la cancha para que un montón de empresas puedan trabajar, inclusive combinado con con fuerza propia de trabajo de funcionarios públicos, que son funcionarios presupuestados del Estado en, en cada organismo, se puede trabajar en forma combinada. De hecho, así lo hacen en primaria, por ejemplo. Este, así que nada, eso quería como redondear ese, ese ejemplo que me pareció como bien interesante. Y bueno, después podemos ahondar en preguntas más técnicas o, o de gestión de cómo poderlo llevar adelante. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias Álvaro. Ahora seguiremos comentando de estos casos y otros en, en la conversación. Ahora le vamos a dar la palabra a Virginia Rodés, eh, bueno, con Virginia también nos conocemos movimiento de movimientos de Uruguay, ella, con ella nos conocimos en Creative Commons Uruguay, entre, eh, entre otros ámbitos en los que participa. Es profesora agregada, coordinadora del programa de entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de la República y corresponsable del núcleo interdisciplinario sobre recursos educativos abiertos y accesibles de esta misma universidad. Es doctora en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Santiago de Compostela, y sus líneas de investigación abordan el estudio, desarrollo y adopción de tecnologías educativas en contextos de educación superior con énfasis en el área de educación abierta, habiendo liderado numerosos proyectos de, de investigación nacionales e internacionales con financiamiento de la Comisión Europea, AECID o agencias nacionales como la Agencia Nacional de Investigación, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, entre otros. Esto, estos proyectos dieron lugar al desarrollo y, y diseminación de tecnologías educativas e iniciativas de educación abierta y accesible en Uruguay y también en la región iberoamericana, y recordando por ejemplo proyectos como latín u otros que, que sé que en los que, ha, en los que ha estado. Virginia es miembro del Open Education Advisory Board del Open Education Working Group Open Knowledge International, y bueno, y otras organizaciones también internacionales en, esta, en estas temáticas en las que ella trabaja, investiga y también enseña. Eh, Virginia, eh, si nos quieres hablar si acaso de prueba por ejemplo, o de lo, los casos más recientes en los que estés trabajando, la palabra es tuya. Muchas gracias, este, un placer eh, reencontrarte y, y también esta invitación y también esta oportunidad de, de encontrarnos también con, con compañeros. Y compañeras de, de acá, que hemos estado muy, muy abocados a trabajo y, y muy poco hemos podido articular muchas cosas este año. Eh, creo que sería interesante sí contar un poco la experiencia de Telproeva que, que bueno la Universidad de la República es la, la universidad más grande, de la, la primera universidad pública del país, eh, concentra 150.000 estudiantes, 6.000 docentes, es un, un volumen muy, muy grande, eh, y, y bueno, desde el 2008 estamos trabajando en conjunto con, con el, de, en el Departamento de Apoyo Técnico Académico de la Comisión Sector de Enseñanza, desarrollando lo que no, posteriormente denominamos como un ecosistema digital abierto de, de, del programa. Eh, al inicio comenzó siendo una estrategia orientada a, a, a, a la implementación de Moodle como la plataforma educativa de la universidad. Eh, y posteriormente fue, fue derivando hacia la incorporación de otras herramientas este, muy, muy, muy fuertemente basadas en, en, en estrategias de software libre, eh, ahí fue interesante también la cooperación que tuvimos con, con la Universidad de Vigo en, en, en Galicia, eh, que habían implementado una serie de soluciones de video capture, o sea, de, de, de captura de video para clases grabadas o desarrollo de polimedias en eh, base a software libre. Y, y también este, eh, todo lo que fue el, la articulación eh, para, con el repositorio de, de la universidad, eh, también desarrollando software libre para, para la, el, el desarrollo de recursos educativos abiertos y, y alojar recursos educativos abiertos y también la promoción de, de, de, de, de soluciones vinculadas a, a formatos abiertos. Quisiera, quisiera co co conectar... Porque, inicialmente no han estado conectados muy fuertemente los movimientos de educación abierta con los movimientos de software libre, muchas veces las soluciones de educación abierta aparecen eh, divorciadas de las necesidades de, de que los sistemas sean abiertos, y creo que gran parte de los desafíos que, que vivimos este año, que, que vivió mi área de la educación, eh, eh, eh, el gran desafío fue poder sostener eh, el incremento enorme de la demanda con soluciones abiertas. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos incorporado un sistema de, de, de conferencias web, de clases en línea, como lo llamamos, sostenido en base a Big Blue Button, que se vio muy resentido por, por el incremento de la demanda de, de, de, de, de pantalla de hoy y de, de dictado de clase en línea. Y eso eh, llevó, por ejemplo, a la contratación por parte de la universidad, del rectorado de, de, de licencias de Zoom. Eh, es importante saber que, que fue muy difícil desde las estructuras de, las, de los sistemas educativos eh, dar, dar solución a, abierta a, a, a esto. ¿no? En este escenario también estamos eh, enfrentando un proceso de, de, de posible debilitamiento de las, de las estructuras ya instaladas, que permitieron dar respuesta a, este, a, la, a la demanda de la continuidad educativa, pero que a su vez también se, se están viendo muy amenazadas, en, no solamente en... en país, sino en, en, a nivel del mundo, por este, eh, los capítulos de plataformas y por la gran influencia que tienen las, este, las ofertas que ofrecen las, las, las plataformas eh, privativas eh, para dar soluciones tecnológicas a los problemas que, que, que se están generando del de, de, de gran pivot hacia, hacia la, la enseñanza en línea. Entonces, quizás el mayor desafío, y lo dejo abierto para el debate, es cómo hacer para que todas estas estructuras en las cuales trabajamos, todas las soluciones que también se trabajaron en términos de legislación, eh, todo el trabajo orientado al tema de los formatos abiertos, a, a, también a los contenidos abiertos, acá también estamos frente a un gran desafío de, de que los contenidos que circulan en las plataformas educativas también sean abiertos de manera de potenciar su, su reutilización, su, su reuso, las cuestiones de la accesibilidad pasan a ser temas clave y que tienen solución este, prioritaria a mi criterio con software libre, pero que están siendo muy, muy este, amenazadas por, por las ofertas privativas este, que a veces los tomadores de decisión, un poco como, lo, como decía Esmael, eh, no, no, o no tienen la capacidad para eh, evaluar las diferencias o directamente este, eh, no les importa o, o, o, bueno, eh, o es la solución más económica invertir en Pagarle a una empresa a invertir en recursos humanos o en hardware, ¿no? En, en capacidad de almacenamiento. Entonces, bueno, ahí están los, los grandes desafíos para este tiempo, me parece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Virginia. A continuación, y siguiendo con temas educativos, que bueno, en este año, desde luego, como contaba Virginia, el, la digitalización y las plataformas virtuales son, han sido tan importantes y lo están siendo, eh, bueno, el, el, eh, Virginia, eh, Virginia nos ha contado de la Universidad de la República, que a, abarca el 80% más de, del estudiantado de, del Uruguay, o sea que no solo la universidad más grande de, de las públicas, sino en general, es un, una cosa impresionante. Y, bueno, y por otro lado tenemos la otra gran pata del sistema educativo, también gigantesquísima, que es eh, eh, primaria, secundaria, etcétera. Bueno, tenemos por, eh, por este lado la, la, la contribución de, eh, de Martina, y eh, Martina es Maydira Bailón, es licenciada en Ciencias de la, de la Educación, justamente por la Universidad de la República, también es maestra, y actualmente cursa la maestría en teorías y prácticas de, eh, en la educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de, de la UDELAR, de la Universidad de la República. Ella es jefa de la, del Departamento de Formación en Plan Ceibal desde 2016 y entre 2010 y 2016 fue asistente técnico de, eh, en educación de, de, este mismo, de esta misma institución, el Plan Ceibal. Se ha especializado en el diseño, planeamiento y gestión educativa con uso de tecnologías digitales, especialmente en el ámbito de la formación de docentes. Y bueno... Eh, no, no será tan conocido ese acaso a nivel desde aquí en españa pero cabe decir que el plan ceibal es un, una, una institución muy muy importante ha sido un programa muy importante en uruguay para la, la digitalización y la disponibilización de, de entre otras cosas recursos y ahí nos puede contar si acaso el caso de, de, la, de los repositorios de recursos educativos abiertos que, que dispone este plan y si acaso nos puede dar una primera introducción sobre sobre plan ceibal eh, martina tiene la palabra Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Plan Seibal tiene el cometido de acompañar a la educación pública, a la educación primaria y media de, de nuestro país, precisamente en lo que tiene que ver con, con la incorporación de tecnologías, de diversas tecnologías. Particularmente me voy a referir a la experiencia del repositorio de recursos educativos abiertos, eh, y en realidad voy a hablar desde, desde el otro lado del mostrador en, en cuanto a las Exposiciones que tuvimos hasta ahora. Eh, quiero empezar desde esta experiencia, bueno de hecho en, en mi caso soy del, del palo de la educación, también en, en Ceibal es una institución que si bien hay una diversidad de, de abordajes, claramente estamos los, de, los del palo de, lo, como le decimos acá en Uruguay al menos, los del palo de las áreas educativas o socioeducativas y los del palo de la tecnología, eh, con, eh, con la experiencia que tenemos este, ya hemos hecho un, un, un buen maridaje, nos hemos amigado, este, pero precisamente quiero hablar de, de la experiencia del repositorio en cuanto a, a una comunidad de práctica, o sea, el impacto que tiene esta línea de trabajo en el, en el abordaje del trabajo con los docentes. Y de hecho es una línea de trabajo que, se, que, que ha buscado eh, posicionarse desde el marco de la educación abierta, en un sistema que si bien también es este, en Uruguay la educación pública, en el caso de la educación primaria y media también es, es, es mayoritaria, es la que alcanza a la mayoría de la población, igualmente la lógica en la educación es privada. El aula funciona de puertas adentro, lo que sucede en el aula es cuestión del docente y lo que el docente produce, ya sea en su tiempo de trabajo remunerado, como en su tiempo de trabajo no remunerado, que en el caso del Uruguay eso es algo importante y fundamentalmente para para este tema de, de creación de, de materiales y recursos didácticos, esto forma parte del trabajo no remunerado de los docentes, y esto es un problema de, de la profesión, y tiene que ver con, con, con el cometido de, de generación de, de recursos educativos. Bueno, funciona en una lógica eh, privada, digamos. Entonces, venimos desde hace mucho tiempo trabajando en lógicas más colaborativas, de, de trabajo colaborativo entre docentes, pero sin embargo ahí han, hemos tenido varias varios obstáculos varias dificultades algunas técnicas en relación a, a las licencias de la, de, los, de los materiales y recursos que utilizamos pero otras que tienen que ver con la cultura de trabajo entonces desde ahí hemos tomado eh, desde esta línea de trabajo hemos tomado la oportunidad de contar con herramientas que nos permitan verdaderamente trabajar en abierto construir una cultura en abierto para compartir contenidos y, y recursos eh, en la experiencia, el repositorio de Plan Seibel surgió en, en el año 2008. Es un, recurso de, de, es un repositorio de recursos y materiales didácticos. Eh, es una experiencia que, que nació inspirada en muchas experiencias, no solo latinoamericanas, sino también en, en la experiencia española. De hecho, de las herramientas más relevantes que utilizamos para la creación de contenidos, está Excel Learning, una creación de, del INTEF. Entonces, allí nos inspiramos... Pero en sus orígenes, desde 2008 hasta 2017, la herramienta en la que gestionábamos el repositorio era una herramienta privativa, con una serie de dificultades. Además de ser una herramienta privativa, era una herramienta limitada. En 2017 pudimos empezar a trabajar, el equipo de contenidistas empezó a trabajar junto con el equipo de TI en un desarrollo en el repositorio que hoy tenemos disponible, un repositorio que, que no solamente es de código abierto, está su código publicado. Pero además lo fundamental es que se estructuró, se, la, las bases de este repositorio son esta experiencia de trabajo con un fuerte énfasis en, en la tarea docente y en la comunidad de creadores de recursos que nos interesaba eh, fortalecer. Definitivamente no, no fue objetivo de este proyecto este, que se inició allá lejos en, en 2008 eh, tener una comunidad de expertos contenidistas, sino que la inspiración estaba en que esta comunidad de contenidistas formaba a docentes, porque son los docentes quienes deben tener buenos espacios para compartir sus materiales con licencias apropiadas, con formatos apropiados. Entonces, de alguna manera el día de hoy llegamos a una herramienta, perdón, no, la, la, la, la, este, llegamos a una herramienta que, este, que, nos, que nos permite trabajar sobre estas bases, y esto es algo no muy simple, porque muchas veces los sistemas se desarrollan puertas adentro, con dificultades para interpretar las lógicas de funcionamiento de, de sus usuarios en nuestro caso no solo de los docentes, sino del sistema educativo, los estudiantes. Y definitivamente este año, Cristina hablaba un poco de los desafíos que tuvimos en, en plena pandemia, eh, más allá de que tenemos limitaciones, eh, pudimos de alguna manera dar buenas respuestas con herramientas sólidas, robustas, que tuvimos la capacidad de, de hacer los ajustes y las adaptaciones que, que necesitamos para este tiempo de pandemia, porque eh, digamos de, de pasar de trabajar sobre una herramienta privativa y rígida a pasar a una herramienta este, no solamente abierta, sino flexible, por la capacidad que tenemos de, de, de ir generando este, nuevos desarrollos y adaptaciones, es algo que para nosotros fue crucial. Dejo por acá para pasar el intercambio. Muy bien, bueno, muchas gracias Martina. Y por último, contamos con la intervención, con la participación de David Kuhn. David Kuhn es un compañero de Brasil, es licenciado en ciencias económicas, trabaja como arquitecto de sistema, es miembro de la comunidad de software libre y ayudó a coordinar eventos como el FISL, que es el, el Festival Internacional de Software Libre, o también el, el, el Consejo y el FLISOL, el Festival Latinoamericano de, de Software Libre. Trabajó como coordinador del Comité Técnico de Implementación de Software Libre, organismo que, responsable de la coordinación y promoción de la política en, en Brasil. Y David, si no puedes contar los casos que, que veas interesantes. muchas pues gracias, gracias por la invitación. Uh, tenemos uh, en Brasil tenemos un lar largo tiempo de adopción del software libre uh, empezamos la adopción por parte del gobierno en 2004 y hicimos muchos muchos cambios utilizamos muchas cosas entonces uh, siempre que alguien pone en duda que el software libre es capaz de hacer lo que quiera en cualquier tipo de sistema o en cualquier situación, uh, nosotros somos un buen ejemplo de que mismo en grandes bases de datos... ¿Puedes hablar más fuerte, David? Más fuerte. Voy a, a ver, más alto. Mismo en, en grandes sistemas, mismo en lo que sea, uh, el software libre logró hacer todo con suceso y todo lo de la menor manera posible. Incluso ese que hablaron ahora, sí, que necesitamos de empresas que, sean, que tengan el conocimiento, así que el, que el Estado brasileño empezó a hablar de software libre, las empresas uh, se arreglaron, estudiaron e empezaron a trabajar aún más con software libre. Pero... Uh, al revés de hablar acerca de la cuestión del software libre, la adopción del software libre, esto uh, pienso que es interesante también y, y puedo compartir en otro momento. Yo quería pedir permiso para hacer una reflexión un poco más distinta acerca de la tecnología en general. Porque como uh, Pablo uh, habló que... Necesitamos hacer el convencimiento de por qué um, adoptar software libre, por qué tener prioridad para el software libre. Um, el punto central es la tecnología, porque la tecnología no es neutral. La tecnología sigue las prioridades de las ganancias de las grandes empresas y de la Estrategia de tener control sobre la sociedad y sobre las personas. En esta división internacional de trabajo y, y del lo conocimiento, eh, los países centrales eh, intentan tener control de todo. Y para nosotros, eh, nosotros no podemos aceptar esta distribución desigual del conocimiento. Entonces, cuando se piensa en gobierno, el gobierno tiene la obligación de desarrollar la inteligencia, el conocimiento de su país. Y en verdad es que nosotros estamos atrapados, completamente atrapados. Ese desequilibrio de poderes por cuenta del mercado, de las grandes empresas, um, ellos, tienen un poder de negociación, un poder uh, con, con, en relación al Estado muy grande. <coughs> Cuando empezamos a adoptar software libre, una cuestión que los precios, incluso de los software privativo, uh, disminuyeron porque tenemos más capacidad de negociación. esse precio ellos hacen para obtener la mayor ganancia posible. Yo me recuerdo que cuando empezamos el proceso de adopción en Brasil, eh, muchos decían, no, esto va a ser más caro, no, esto no va a tener seguridad, no, esto va a producir productos de mala calidad. Y todo lo que vimos en nuestra experiencia fue todo distinto de eso. Tuvimos una opción mucho más segura, entonces Así que tenemos, uh, por ejemplo, en CERPRO, que es donde yo trabajo, y, uh, tenemos como 6.000 equipos con GNU Linux, y nunca tuvimos un incidente de virus, por ejemplo. Tuvimos ataques, incluso una o otra invasión, pero no, no virus. Entonces, mucho más seguro, auditable, mucho más barato, e com muita ajuda para a elevação, porque temos ao em nosso alcance, à em nossa mano toda a tecnologia que queremos, não necessitamos a ser um concurso para uh, a uma compra de uma licença para terem o software. E o Estado do Brasil, em no momento que decidiu para o software livre en estos 10 años, del 2004 hasta el golpe que sacó Dilma de, de, de, de la presidencia, uh, tuvimos en ese tiempo un, una capacidad de mover las empresas privadas y esta cuestión es un poco más adelante de la cuestión de simplemente adoptar software libre por parte del Estado. Nos siempre hablamos, nosotros de la comunidad de software libre, siempre hablamos que que tecnologías cerradas que nos hacían dependientes, de que um, teníamos, uh, no teníamos opciones, era muy peligroso. Pero en verdad es todo mucho más difícil hoy, y por cuenta del control tecnológico. Si miramos todos los equipos que tenemos alrededor, vamos a ver que no tenemos opción de cambiar los softwares. Cada vez más sin opciones. Cuando uh, Microsoft lanzó el Windows 10, hicimos un, muchos testes y ellos ponieron una, una cosa que llamaban de telemetría. Y nos pasaron para nosotros los datos que ellos enviaban a servidores de Microsoft. E hicimos varios testes y diríamos que lo que ellos envían era mucho más datos. Y pasamos hasta 2014 sin autorización de instalación de Windows 10 porque o ellos nos mostraron la verdad, por no irnos a adoptar, pero ahora uh, que tenemos a un gobierno civil, a los intereses de Estados Unidos, uh, ellos um, liberaron la instalación de Windows 10, incluso sin nosotros saber lo que, lo que datos que están viviendo. Y entonces voy a hablar acerca de datos, porque hoy está todo hablando de la preocupación de qué están haciendo con nuestros datos, que están uh, buscando todos nuestros datos. Uh, me preocupa un poco que con este documental del de, de dilema de las redes, que hace una, una reflexión importante, pero muy superficial, uh, ellos no, no tocaron dos puntos centrales que nosotros no estamos la mayor parte de la población no están se dando cuenta. Uno, no voy a hablar acá porque es, es, no es exactamente el tema acá de tecnología software libre, pero es que la inteligencia artificial puede hacer con que otra inteligencia artificial eh, tenga el comportamiento que ella quiere. Y eso la derecha hizo en todas las elecciones, Haciendo una, un control, vamos a decir, una modulación de la población, poniendo ideas, pero el, un algoritmo puede controlar el otro. Mi punto central es acerca de la tecnología. Cuando se habla que nosotros el problema son las redes sociales, porque las redes sociales, nuestros datos es lo que hacen, este problema, a pesar de importante, es pequeño. Cuando pensamos que los, lo principal equipo que nos, que nos ponen sobre control es eso son los móviles, o son las nuestras computadoras, o son nuestras uh, televisiones, o son nuestros equipos en general, pero los móviles en central. ¿Qué opciones tenemos? Entonces, uh, esta cuestión de la tecnología cerrada, de la falta de la opción tecnológica, es que es el motivo central del software. El, un, un gobierno tiene la obligación de generar el conocimiento local, de desarrollar nuestro país, pero de nos hacer protección. Y nuestra protección hoy es contra esto de los abusos. Porque la regulación, como dijo, la, todos están diciendo, tenemos que tener regulación. Esto no es el problema. El problema es que nosotros hoy no podemos elegir la tecnología que usamos. Y no, me, no puedo dejar de pensar que en un estado, sea nosotros en Brasil, sea Uruguay, sea España, lo que sea, nos, no puede está sobre control de tecnología de otros. Tecnología que puede ser de otros, pero tenemos que ser tener conocimiento, tener que ser auditable y tenemos que poder hacer nuestra profesión. Entonces, hoy más que nunca la adopción de software libre es una estrategia central para cambiarnos nuestra relación con la tecnología. No podemos más nos quedar sob control de la, tecnolo de la tecnología y que ellos le cobran lo que quieren. Ellos uh, dicen cuando tú tienes que cambiar, cuándo se va a quedar lento Dijen lo que pueden comprar alrededor, otros equipos que hablan con ellos. Y además de todo, aún nos espían todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto salió del límite, pero distinto de lo que dicen, lo que están diciendo, que es un problema de la regulación o del modelo de negocio de las empresas, el problema es que tenemos que confrontar cómo es nuestra relación con la tecnología. La tecnología necesita cambiar para nos proteger, proteger para nos, nuestra protección. Este es el punto central. Y yo pienso que muchos hablan, ah, la cuestión del software libre ya pasó, acá en Brasil se habla mucho, sí, porque pasamos mucho tiempo con la adopción, y mismo hasta ahora, la mayor parte de los sistemas del gobierno están siendo hechos con software libre, porque uh, hoy se quiere cambiar a privativo, hay ya una cultura, por ejemplo, en Cerro, no en todos los locales, porque fue muy distinto la adopción. Entonces, esta cuestión, el software libre siempre fue difícil, porque la cuestión es la decisión política de cambiar. Entonces, hicimos algunos estudios cuando estábamos Uh, coordinando uh, adopción en el gobierno. Y la adopción no dependía de la dificultad, de que sería difícil. El punto central era la decisión. Si decidimos hacer con software libre, siempre fue posible. Y lo que nosotros tenemos que convencer ahora, hora muy mucho, es que convencer nuestros gobernantes, nuestros pensar eh, están en el mundo político, que tenemos que adoptar software libre porque necesitamos cambiar nuestra relación con la tecnología para incluso nuestra protección, protección del Estado, protección de todos. Eso, Pesciano, es demasiado. Bueno, muchas gracias, <risa> muchas gracias, David. Y muchas gracias a, a todos por esta primera ronda. Eh, bueno, agradezco y en realidad no viene nada mal esta intervención, aunque haya sido un poquito más larga de David, porque enganchamos con, con la primera pregunta que le quería lanzar para el conversatorio, para ahora la parte más de diálogo, en la que ya doy por, por tomada tu palabra sobre por qué, que es con lo que estabas remarcando al final, no por qué eh, adoptar software libre desde el Estado, por qué apoyar proyectos de software libre desde el Estado, y después eh, de otra ronda en la que vayáis interviniendo con esta pregunta, quisiera pasar al cómo, ¿no? que es el, eh, a lo que quiere llegar este esta mesa de, de ahora, eh, cómo escalar proyectos de, de software libre. Entonces, bueno, si, si toma la palabra Ismael, por favor, con este por qué, ¿no? ¿Por qué impulsar el software libre desde el Estado y cómo? Bueno, ¿por qué es, es eh, simple? O sea, el software libre te va a dar eh, poder sobre los procesos informáticos que eh, están corriendo a, a nivel del Estado. Si uno eh, compra una caja negra, un software privativo que no sabe cómo funciona, eh, bueno, hay cosas que tal vez no sean importantes, pero hay un software que trabaja a nivel de Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, eh, Presidencia de un país, Ministerio de Economía, Banco Central, <ríe> eh, y no sabemos realmente qué es lo que están haciendo internamente o en conexiones con el exterior. Entonces, eh, bueno, y más después de todas las revelaciones que han habido ¿no? de todos los compañeros eh, activistas, eh, algunos están detenidos, otros están escondidos... <ríe> Sí, donde han mostrado cómo el, el, las grandes multinacionales colaboran con los gobiernos centrales eh, para espiar, espiarse entre ellos, espiarnos a nosotros. Entonces, cada vez más se hace necesario que los estados puedan eh, tener control sobre el, la información, la información y los, de los ciudadanos y los procesos eh, relacionados a esa información. Hay un tema con esto. Primero, hay, cada vez que hay una acción, hay una reacción ¿sí? de las empresas. Eh, nosotros cuando hacíamos el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, ahora todo el mundo sabe instalar, pero hace 10 años no, no, no sabían instalar Linux. Hacíamos festivales de instalación, la gente llevaba su computadora, nosotros le instalábamos Linux, era una vez por año. Durante la semana anterior a eso, casual, casualmente aparecían en la prensa artículos de Microsoft diciendo lo bueno que eran para la educación, lo bueno que era para distintos temas. El resto del año no aparecían, y justo aparecían las, durante la semana que nosotros estábamos haciendo promoción de nuestro evento. Cuando se presentó en el 2006 la ley de software libre la, eh, en el Estado, a la semana fue Microsoft a regalar 500 mil dólares en licencias de software para la educación. ¿Sí? Cuando hicimos dejamos en evidencia a... En un evento que hubo en la Cámara de Comercio que era sobre piratería, piratería, donde era piratería de música, piratería de software, y los dejamos en evidencia en un video que lo pueden buscar en YouTube. Si buscan Windows Pirata Uruguay, está por ahí todavía. En el 2010 fue eso, en el sede, en el local de la Cámara de Comercio de Uruguay, y, y estaban usando software pirata, Windows pirata con Office pirata, y denunciamos eso mismo. Eh, en el video lo puede mostrar, se hizo, <ríe> o sea, Además era policía, comisario, ¿no? el que era un, estaba... un comisario ahí de Interpol, que hasta no tuvo más remedio que incautar la computadora y llevársela, fue un escándalo eso, pero al mes, fue un escándalo para ellos, pero al mes estaba la Cámara de Comercio haciendo charlas sobre eh, antipiratería, derechos de autor no sé cuánto, por todos lados, o para tapar un poco eso, o sea, cada vez que hay una acción, hay una reacción, y hay veces que si la acción, no es lo suficientemente buena, la reacción es peor, o sea, retrocedemos pasos. Eso lo aprendí, yo antes era muy, muy loco y muy radical, pero aprendí eso, que hay que ir con pasos firmes y siempre pensando eso, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Por qué reacción va a haber? Son miles de millones de dólares en juego y no es solo los dólares, es el poder ¿sí? que se está teniendo. Otro, otra cosa que tenemos que tener cuidado es el tema de los servicios en la nube. Hoy en día te dicen, ya no importa si el software es libre o no es libre, porque igual está todo en la nube, se maneja todo en la nube y ya no tenemos... Entonces, ahí ya pasa sobre dónde tenemos los servidores. Ya no es solo el software libre, ya quedó un poco atrás. Tenemos también dónde tenemos los servidores. Entonces, nosotros siempre apostamos que los servidores estén en, en los países, en nuestros países, donde podamos alcanzarlos con, nuestra, eh, eh, con nuestras leyes. ¿Sí? Entonces, el... hoy en día, el otro día me encuentro con un compañero un viejo hacker y, y casi llorando, me dice, casi no tiene trabajo, porque donde está trabajando es una sede acá de un organismo internacional, están contratando todos los servicios en la nube. todos los sysadmin, los administradores del sistema, se están quedando sin trabajo, ¿sí? porque están contratando todos servicios multinacionales. ¿sí? Y, y, y, y bueno, entonces ya hablar de Linux ya queda... Eh, hablar de software libre ya queda un poco perimido porque ya hay, hay otros temas que nos pasan por arriba que son esto: el tema de dónde está la información y quiénes tienen acceso a esa información. Una cosa Muy simplemente bien. para en Brasil hay un ejemplo del portal software, el software público brasileño, que David podrá hablar, eso fue una, una interacción impresionante entre comunidad, Estado y empresas. Eso es como, da como para una charla entera sobre eso. Muy bien. No. Bueno, muchas gracias Ismael. Me está pidiendo la palabra, me la está pidiendo Álvaro y después Virginia. Muy bien. ¿Álvaro? Yo, quería, sí, yo quería aportar simplemente este, a, a lo que decía David, este, simplemente una, una reflexión, que, que es esto. Eh, cuando hablamos de software libre, inclusive cuando hablamos de la nube o de servicio de la nube en general, estamos hablando de tecnología. Eh, primero hago una pregunta, y es una, una pregunta abierta a todos, ¿no? Y es: este, ¿la tecnología. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién puede dudar hoy en día que la tecnología no es un actor clave, una herramienta clave en cualquier organización, en cualquier empresa? ¿Sí? O sea, eso lo hemos visto históricamente, cómo, cómo los servicios de TI han ido subiendo en el orden público, en, el, en los organismos del Estado, han ido escalando en la jerarquía, por justamente cómo una buena o mala gestión de TI impacta directamente en el negocio y en el éxito de una empresa o de una organización, ni calar de un Estado o de un gobierno. Entonces, hoy en día nadie puede discutir que la tecnología... No es un actor clave. Ahora, yo me pregunto, y, y va en línea de lo que decía Debbie, ¿quién controla la tecnología? ¿Sí? Ahí está la, la, la reflexión. O sea, si la tecnología es clave, quien la controle va a tener una buena parte de los hilos para mover determinadas cosas. ¿sí? Y ahora entonces la segunda pregunta que se depende de esto es, en un ambiente totalmente privativo, donde casi no tengo control de ningún tipo, hacia dónde va cada una de las tecnologías, los frameworks, la, ¿Eh? ¿quién tiene la decisión, o sea, cómo esa tecnología... ¿Depende de mí como gestor de gobierno hacia dónde quiero llevarlo y por ende cómo me va a influir y aportar en la gestión de gobierno? ¿O en realidad va a estar respondiendo a quien realmente tiene el control? Entonces, ahí creo que, que radica un poco la reflexión. Nada, quería dar como otra mirada de lo mismo que decía David y tal, eso era solamente. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Virginia tiene la palabra. Tu micro, Virginia. Ahí voy. Eh, frente a la pregunta, eh, la respuesta para mí es por una cuestión de derechos, eh, por, por, por defender los derechos de las personas. En este momento, eh, la transversalidad, como planteaba Álvaro, la transversalidad de la tecnología en todas las situaciones de, de, de, de la vida humana, eh, hace que eh, la cuestión de, de la propiedad de la tecnología, y no solamente del software, sino dónde el software está instalado, en qué lugar, que tenemos muchas eh, cuestiones vinculadas a instalación, por ejemplo, de software libre, pero en, fuera del territorio nacional, por ejemplo, con soluciones que, que se de nube o lo, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces todo eso hace que eh, los mecanismos de, de control, de garantistas, de, de garan para garantizar los de eh, los derechos de las personas, como derechos humanos me estoy refiriendo. Eh, en términos de, de, de garantizar que, que esos derechos se cumplan, los derechos esenciales y aquellos que derivan también de las cuestiones de, de la evolución vinculada a desde libertad de expresión, hasta cuestiones relacionadas con acceso a la cultura y conocimiento, hasta acceso a la educación, eh, acceso a las capacidades de ejercer la ciudadanía, ¿verdad? Hay una serie de, de, de transversalidades como, como, que tiene la tecnología sobre todos los campos de, de la vida humana que hace que, si no tenemos un control eh, eh, basado en sistemas abiertos y, y, y, y, lo, y con instalaciones localizadas entre el territorio nacional y con una so, fuerte soberanía tecnológica, cada vez más vamos a estar eh, siendo sometidos a violación de los derechos, de los derechos humanos y, y, otros, y otros derechos vinculados a, a, a, a, al ejercicio de, de, de la vida ciudadana. Entonces, eh, yo quería aportar a lo que planteaba David como complemento a un trabajo que se está haciendo excelente en términos de vinculados al área educativa, que está haciendo eh, el Centro Educa Digital de Brasil, en conjunto con la Cátedra UNESCO de, de Educación a, a Distancia de la Universidad de Brasilia, que tienen un proyecto que se llama Educación Vigilada, y están haciendo un mapeo colaborativo, nosotros ahora desde Uruguay también nos vamos a sumar a esa estrategia, va a ser eh, para toda América Latina, haciendo un mapeo colaborativo de todas, las, de todas las situaciones en las cuales se está haciendo, optando por, por, por mecanismos, de, por, por utilización de plataformas este, privativas y, y servicios internacionales este, no controlados por los estados, para responder a la demanda de la continuidad educativa en, en, en, en, esa, en, en, en el marco de la pandemia. Eh, y cómo eso da, muestra que se están incrementando este, los sistemas de, de, de vigilancia de las comunidades educativas, y aquí estoy hablando no solamente de los, de los niños y las niñas, sino también de, de todos los que intervienen en las comunidades educativas. En algunos países, este, esto está alcanzando, por ejemplo, vigilancia sobre los campus, eh, violación de las, de las capacidades de los estudiantes respecto a, a ser este, protegidos, este, de, eh, por ejemplo, se hace vigilancia de cheating, de, de, de, de, de, de trampas en, en, las, en las pruebas a través de el uso de algoritmos, y los algoritmos no se equivocan. Y entonces, por ejemplo, sucede que hay estudiantes que quedan expulsados de las universidades, expulsados eh, del sistema por una, una, una, un sistema de vigilancia que, que es además violatorio de sus derechos. Entonces estamos entrando en una dimensión de mucha complejidad y, y tenemos el problema de que eh, las, eh, los tomadores de decisión tanto a nivel de micro de una institución como a nivel macro de un país, no están alfabetizados en torno a estos temas. Hay un abordaje que es banal, que es... Este, a nosotros ya nos pasó cuando, cuando se optó por, por Google Ads for Education como un mecanismo para, por ejemplo, para proveer de correos a todo el sistema educativo público del país. Eh, las autor y queríamos instalar este asunto. Las autoridades decían, por ejemplo, la ministra de Educación de ese momento decía yo no tengo nada que esconder, no me importa que este, vean mi correo. A ese nivel de falta de alfabetización respecto a lo que ya estaba instalado en ese momento y lo que se venía después, nos enfrentamos ahora a una escala de dimensiones mucho más profundas, con una penetración en los sistemas, yo me, me, insisto, me, me, me ubico en la cuestión del de, de sistema educativo, pero una penetración muy grande e incluso con tecnologías que son violatorias de los derechos de las personas. Entonces, Toda solución que se aborde desde, la, desde el software libre, desde los sistemas, desde los formatos abiertos, nos permite tener por lo menos debates dentro de las instituciones, debates dentro de los países en torno a por qué optamos por esto y cómo lo queremos hacer y cómo lo queremos construir. Y no un paquete de llave en mano en torno a este, necesito tener este, eh, almacenamiento, necesito tener correo, necesito tener un sistema de, de, de, de conferencia web lo que fuera. Pensemos eh, aquí, ¿no? trayendo esta, este caso, que estamos aquí hablando a través de Zoom, eh, ha pasado que en, en una universidad en Estados Unidos, creo que fue, se estaba haciendo un evento sobre la vigilancia que ejercía Zoom respecto a lo que se, estaba, lo que se sucedía en las clases, en las escuelas, en, los, en, en, en, las, en las universidades, y, y Zoom bajó ese, ese evento. Eh, eso llevó a muchas eh, situaciones de, de, de debate en torno a ese tema. Eh, ¿Cómo tenemos tan naturalizado que hacemos un evento de so, sobre soberanía tecnológica y estamos usando, a, estamos usando Zoom y estamos usando YouTube para emitir? A ese punto estamos así de transversalizados, y así es como, como se naturalizan eh, aspectos que hacen a, al futuro inmediato al futuro inmediato, yo diría al presente inmediato, respecto a las decisiones que tenemos que tomar como instituciones, como países. Dejo por acá. Bueno, muchas gracias Virginia. La verdad que tengo que pedir perdón porque antes, cuando estábamos en la previa, me había comprometido a poner ese tema sobre la mesa. Casi no era necesario que lo pusieran diferentes intervinientes. Y, y bueno, y quiero, quiero a, añadir un comentario a eso porque, bueno, por suerte eh, se trata de un evento público, lo cual, como, como ponía el ejemplo Virginia, no, no deja igual de tener riesgos y problemas el hecho de hacerlo con, con herramientas privativas que no controlamos, como es este caso de, de Zoom y de YouTube, porque YouTube también censura. Eh, hay muchos casos de medios de comunicación a los que les borran el canal, etcétera, si son enemigos de Estados Unidos, y, y bueno, y, y si bien eso no tiene riesgo, bueno, para el evento del día de hoy, por ahora no hemos tenido ningún problema, pero aprovecho que este evento de, de hoy eh, algún seguimiento estará teniendo por parte del Ministerio de, de, de Asuntos Exteriores, en fin, del Gobierno de España, que, que de alguna manera nos está apoyando esto, del Instituto 25M y, y, y, y los que están están vinculados, este, para plantear este, este, este asunto que, claro, en un evento público a lo mejor no tiene el problema de que te estén espiando, ya lo, lo estás haciendo público, pero, pero se dan casos en los que esto, lo, si se usa para, para reuniones privadas, hay que tener eh, bien claro que, que, que privada no, es, está siendo vigilada, claramente vigi, vigilada, eh, sabemos ¿no? y conocemos que, que como cuando... cuando tienes cerca un móvil y utiliza determinadas palabras, hablas de un viaje a tal sitio, inmediatamente después te empieza a aparecer publicidad vinculada. De tal manera te, te, te es capaz de vigilar la tecnología y la inteligencia artificial hoy en público como en una instancia que es privada. Este, que, eh, para instancias de gobierno, sobre todo, eso es... Eso es del todo, todo preocupante, ¿no? Que, que pueda utilizar este tipo de herramientas. Esto, esto es una cosa que en Uruguay, y sería una cosa muy, muy interesante, lo, lo quiero poner sobre la mesa, en Uruguay hay un decreto sobre ciberseguridad que, entre otras cosas, hace obligatorio el hecho de tener en territorio nacional los centros de datos para determinadas instancias del Estado y... Y eso, pues bueno, al igual que hablaba antes Ismael de la ley de software libre, pues también el tema del cumplimiento siempre como cualquier cosa es todo un asunto. Pero, pero bueno, no deja de ser interesante poner eso sobre la mesa, el que normativamente se, se, se ponga esto como, como una cuestión que, que hay que tener bien presente y que la, la ciberseguridad pasa, entre otras cosas, por, por esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde tienes los datos? ¿Cómo los manejas? ¿Con qué software? Entonces, bueno, esto es una cosa que... Que, que queremos dejar ahí, y para cerrar esta ronda sobre el porqué, le damos la palabra también a Martina. Bueno, yo voy a volver sobre un aspecto que, que ya había mencionado, que tiene que ver desde, desde el lugar del usuario, digamos que el, en nuestro caso el, el trabajo con software libre nos, nos permitió el, un desarrollo a medida de acuerdo a las necesidades y características que teníamos nosotros, cabe aclarar este, que, que el, desa el desarrollo fue hecho de cero porque no, no pudimos tomar alguna otra experiencia existente, lo ideal en realidad es, es que estas experiencias no, no queden en islas separadas, sino eventualmente que podamos pensar sin una perspectiva imperialista de, de conquistar a otros, pero sí este, que, los, que los desarrollos locales puedan, puedan quedar a disposición, que puedan reutilizarse. Pero definitivamente esto nos permite trabajar, en, en nuestro caso con los docentes, asumiéndonos todos nosotros eh, usuarios absolut absolutamente desinformados en, en relación a lo, a lo que debería ser, ¿no? y me incluyo yo también, este, pero nos permite trabajar de forma mucho más consistente. De hecho, nosotros durante 10 años trabajamos con un repositorio de recursos educativos abiertos sobre un repositorio privativo. Quizás esto era algo contradictorio, puede ser, pero lo que definitivamente no hicimos fue esperar a tener todas las condiciones para trabajar eh, con, con un sistema de código abierto para poder implementar el, el proyecto, y me parece que esto es imperioso. Hoy se habló de, desde la perspectiva legal de lo que se pudo avanzar y lo que no en cuanto eh, a la ley en el, en el caso de Uruguay, y me parece fundamental que podamos seguir trabajando colectivamente, avanzando de forma consistente, pero claramente no, no, no recomendaría para nuestra experiencia haber esperado cuatro cinco seis ocho años o tener las condiciones para poder ir hacia un desarrollo de código abierto para comenzar a trabajar en esta línea. Sería muy contradictorio trabajar con los docentes, por ejemplo, en la creación de recursos de materiales educativos abiertos, eh, sin tener la, las herramientas adecuadas, y todo lo que viene de allí, Licenciamiento, derechos de autor, calidad de los contenidos abiertos, etc. Ahí se abren una serie de desafíos que yo creo que tienen que ver eh, con, una, con una cultura que nos interesa desarrollar. O sea, no, no se discute tanto el contenido, la calidad de los contenidos de los textos escolares, de los clásicos textos escolares, como de los recursos, eh, de los contenidos abiertos, cosa que me parece bien, no me parece mal discutir y, y, y curar la calidad de los contenidos pero resulta ser que, que hay algunas, algunas prácticas que, que se han puesto más sobre la mesa, entonces de esta forma, bienvenido. Si, si tenemos más ojos para revisar y para adecuar contenidos abiertos que contenidos eh, privativos, bueno, bienvenido sea. Entonces ahí este, un par de, de los motivos de, de, por qué, de por qué usar software libre. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Martina y muchas gracias a todas por esta segunda ronda. Nos queda tiempo para una ronda rápida para pasar al cómo. Así es que sin más, eh, le paso la palabra de vuelta a David para hablar de cómo escalar proyectos de software libre con apoyo público. Bueno, uh, es, no es tan complejo la adopción de software libre, pero hay algunos errores que siempre se hacen. Uh, una cosa, tiene que tener apoyo, porque siempre va a tener alguien que, que siempre es lo que no, lo, no quiere hacer cambios, lo que es conservativo, para lo que sea. Entonces hay que tener apoyo, entonces hay que hacer un convencimiento fuerte de, de la parte de la hierarquía, de donde sea. El segundo error que se hace mucho es que muchos piensan, no, voy a adoptar software libre, entonces no voy a necesitar inversionar ningún dinero. Este es el peor error. Mesmo, mismo que tú, tú tengas uh, menos dinero, tú tienes que hacer inversión también. Entonces haga la contratación de soporte, haga la contratación de profesionales, le, se hace la contradicción de entrenamiento para las personas, entonces hay que inversionar. Entonces, este es otro error también, muy, muy, muy. El otro que se te, siempre tiene que hacer es que no, por acá en Brasil, nosotros tenemos una tradición mucho cerrada para dentro de nosotros mismos, ¿sí? uh, que es terrible incluso. Um, y. Muchas veces queremos hacer todos del el inicio, una vez más. Ah, voy a crear mi distribución, voy a hacer uh, este software distinto solo, solo yo. No, tenemos que trabajar todo con las manos, unas dadas juntos con los otros, para uh, inversionar y tener mucha, uh, mucho más impulso en las tecnologías que hacemos, entonces, a eso. Una cosa que también es una, una cuestión de aprendizaje, es que muchas veces eh, hacemos fork de los proyectos, y al, al revés de, de mantener junto con los proyectos libres, entonces, este es otro problema, pero la cuestión central para mí, entonces, una vez más, las inversiones, eh, el apoyo, y, y, y para el apoyo convencivo que tecnología es central, uh, Álvaro habló que, que incluso hoy todos los bancos tienen un, un vicepresidente de tecnología, porque es tan importante que es la tecnología. Entonces hay que hacer el conocimiento y hay que poner dinero, porque no hay cambios sin inversión y sin planeamiento. Sí, hay que planear, hay que planear y cuando se planea... Acá tuvimos una discusión muy, muy sin sentido en Brasil, que no empezamos por desktop, no empezamos por las bases de datos, no empezamos por los sistemas de internet. No, en cada caso se empieza por donde es más fácil. Y cada local es distinto un del otro. Pero hay que planear. Muy bien. Buenas tardes, David. Y seguimos con la palabra de Aron. Yo quería eh, hacer dos cosas. Una era este, dar algunas, algunas claves que me parecen importantes para, para esto de, de, de escalar el, el, el uso de software libre en el Estado. Y después contar un, como, como ejemplo, como validación personal de, de un caso de que, de que se cumple eso y cómo funciona. Creo que tal cual lo que decía Debbie, ¿no? O sea, de vuelta en, en, engancho con él, parece que fuera, que fuera guionado este increíble. Y tiene que ver con esto que dijo de. de, de muchas veces hacen muchos forks de, de, de proyectos, ¿no? Y no, tenemos que trabajar todos en el mismo, etcétera. Bueno, ese espíritu que es el espíritu de la comunidad, el espíritu que es el que está en definitiva en, en los proyectos más exitosos de software libre, por ejemplo, el carnet de Linux, para nombrar el, el ejemplo icónico, este, tiene que ver con el reuso. Entonces, cuando hablamos del Estado pasa lo mismo. Eh, eh, en Uruguay, y, y calculo que en el resto del mundo pasa lo mismo, en, en el formato es, es cada, cada institución resuelve un problema una y otra vez el mismo problema. ¿Está? Desde un, compras estatales, desde un tema de, de teleconferencias, a lo que quieras. Entonces, este, estamos muy acostumbrados a, a que cada organismo, por cómo funcionan, uno se divide, los gobiernos, y cada uno se dedica a una cosa particular, resuelve el tema tecnológico nuevamente, y compra y compra, o desarrolla y desarrolla. Es lo mismo, eso no es eficiente. Entonces, pensando en software libre, justamente una de las claves del éxito del software libre, tanto éxito en calidad del software como en, en bajar costos, costo, es como lo más importante es tener el control hacia dónde va esa tecnología. Tiene que ver con el reuso. Cuando hablamos de gobierno, o sea, en, en la comunidad el reuso se da naturalmente por un, por un formato de comunidad de práctica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gobierno que tiene pautas, tiene programas, presupuesto, este, claramente no puede quedar al, al libre albedrío de, de las comunidades de cómo evoluciona. Entonces ahí lo que tiene que haber es un programa y una agencia encargada de ese tema. ¿sí? Eh, ahí creo que está, si, si hablamos de cómo... En, en software libre en el Estado es inversión, como dice Debbie, la misma inversión que hace el software privativo, la hace el software libre, o sea, no, es un, cambiar una cosa por otra, ¿sí? Pero el, la clave acá es clave gobierno, o sea, se tiene que pensar en un programa, en planificación, ¿sí? A nivel, cuanto más arriba, mejor, digamos. Y para cerrar esta parte, eh, el, el, el caso que quiero contarles es justamente con el que abrió la parte mía, que era el tema del, del proyecto GRP desarrollado con el software ODU. Eso es un, es, una, el, es un proyecto que inició en realidad el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, ¿sí? en un programa de fortalecimiento de la gestión en el cual parte del componente era tratar de que los distintos ministerios organismos públicos mejoraran su software de, de gestión en compras, en abastecimiento, etc. ¿Para qué? Para poder tener mejor dato de calidad y poder tener más transparencia a la hora de poder cruzar los presupuestos del Estado y las ejecuciones de los gastos, etc. En ese, en ese modelo este, opta por utilizar... Odu, que es un software este, libre disponible, este, lo toma y sobre él construye una capa, vamos a decir una capa central, de, de los, los elementos commodities del Estado Uruguayo, facturación, este, de compras, adecuada la normativa legal. Y después eso lo empieza a implementar este, en conjunto con organismos, primaria fue uno de ellos, y se, y se instala, digamos, la versión customizada y se empieza a desarrollar arriba de eso. Básicamente es un software central desarrollado en comunidad con un, con un agente de gobierno que lo está liderando de alguna forma, y cada organismo en definitiva se nutre de eso y desarrolla sus particularidades. Y ahí hay un ciclo, ¿no? Virtuoso. De hecho pasó en el caso de, de primaria, distintos módulos que desarrolló y que terminaron estando nuevamente en el central para que lo, se redistribuya y lo utilice el resto de, de los organismos del Estado que usan ese es un ejemplo clásico, pero la clave de ese ejemplo, además de usar software libre, está en la gobernanza de ese software. Está, hubo un organismo del gobierno que se tomó, el, se puso la mochila al hombro de ese caso puntual y concreto que es un GRP para el Estado uruguayo. ¿sí? Ese es un ejemplo claro de cómo se tienen que hacer las cosas. Claro que involucró plata, claro que involucró licitaciones a proveedores, donde cada proveedor, de hecho, participan varias empresas proveedoras de, de desarrollo, testing y gestión del software. ¿sí? O sea, no, no, no, es, no es que lo haga solamente el Estado, justamente, se armó un ecosistema de empresas en la vuelta, que es, muchas empresas que inclusive compiten porque tienen software propios que hacen lo mismo, pero en formato privativo. Y hoy por hoy esas empresas, al, al haber perdido esa batalla, se están tornando a, a formar a su gente para poder aportar desarrollo en ese software y, y brindar soluciones dentro del software libre, en este caso, Odu. Eso es un ejemplo claro, y bueno, de hecho, un poco como decía Ismael hoy al principio, son de las cosas que están, están en, en peligro en este momento, de hecho, ese programa quedó, quedó ahí, en pesos porque parte de, de, de, la, de la nueva política de gobierno, de austeridad y de recorte, están como revisando todas las cosas, todos los proyectos, y claramente, como, dice, como decía Ismael hoy más temprano, si los políticos no entienden la necesidad de software libre, sin duda van a dudar de cualquier formato, porque si no conoces, y ni que hablar, si tenés otra ideología diferente, que, este, va a estar complicado sustentar y, y, este, y, y, y mover esos proyectos. Pero bueno, está, el desafío está planteado, ese es un caso de éxito que... que arrancó hace, hace algunos años en Uruguay, y, y funcionó muy bien, y sigue funcionando en, en varios organismos de Estado. ¿Virginia? Sí, estaba pensando a partir de nuestra experiencia, y un poco también conectando con lo que decía Martina, este, en educación tendemos a construir las cosas a partir de comunidades, no o por lo menos nuestro abordaje es así también. Y, y comunidades como muy sustentadas en, en, en, en muchos aspectos durante, vamos a decir, la primera etapa, en los primeros cinco años de nuestro trabajo, muy sostenidas en, en comunidades de, de, de ecológicas entusiastas, ¿no? La de Erika Hacker, vamos a decir. Entonces, eh, eso, eso hizo que, que, bueno, que se le diera un impulso, muchas veces avanzando por, por los márgenes, por los, ¿no?, o, o, integrándose en las estrategias de un modo este, mucho más conectado desde la práctica y desde el hacer. Pero el gran desafío es el pasar a los procesos de institucionalización o que esas tomas de decisiones respecto a este, que hace un equipo y con, con su comunidad y, y que va impulsando y sacando adelante las cosas, muchas veces sin, en el caso nuestro, con, con, con los, los recursos son, fueron recursos humanos y tenemos los mismos recursos desde el, desde el 2008 hasta ahora, incluso menos. Y con algunas inversiones, pero, pero sí, este, prácticamente ha sido sostenido en, la, en el trabajo de la gente, ¿no? Y, y eso este, hace que, que también sean muy vulnerables, ¿no? Eh, especialmente cuando tratás de hacer un proceso de institucionalización o de generalización de esa lógica o esa comprensión sobre el, sobre el abordaje del problema eh, hacia, derramando hacia toda la institución, una institución tan grande como la nuestra, ¿no? Pero imagino que eso sucede, por lo menos lo, lo, lo hemos analizado bastante con, con, con los compañeros en otras condiciones. Entonces ese pasaje de, de, de la lógica entusiasta a la institucionalización y a la sostenibilidad de esas, de esas tomas de decisión, y al apego a las, a las normativas institucionales, el apego a las normativas este, nacionales, es un trabajo del día a día, es un trabajo casi militante. Y, y eso es muy desgastante, cuando no hay rotación de equipo, cuando se desarticula la organización. Eh, yo estaba pensando, cuando nos conocimos con Pablo, con, con Ismael, con, era, era un momento fermental donde estábamos creando todo. Y una vez que se crea todo, bueno, ¿cómo hace para que eso se sostenga? Se sostengan las comunidades, se sostengan los grupos de trabajo, se sostengan las tomas de decisión. Creo que parte también de estas cuestiones vinculadas a la escalabilidad es la, la dimensión humana de, de, del, del tema, ¿no? Y, y, como, y la dimensión política, la dimensión humana y la dimensión política, más allá de las dimensiones te tecnológicas que pueda, que son muy importantes. Muchas gracias, Virginia. Quiero aprovechar, porque le voy a dar la palabra ahora a Ismael, y me estoy acordando de la primera que, que ha tenido, y ahora que estamos hablando ya del cómo, eh, pues nada, eh, me, me ha impactado eso que decías de la institucionalización, ¿no, Virginia? Y es que, claro, la debilidad que planteaba antes Ismael eh, tenía que ver, entre otras cosas, con que no había una institucionalidad que hiciera valer eh, la ley de software libre en este caso, por ejemplo. Entonces, bueno, eso, eso es una de las cuestiones que, es, que yo por lo menos extraigo como, como aprendizaje de, de la experiencia uruguaya, que, que tampoco sea una experiencia eh, mala, o sea, que, que haya sido un fracaso. Eh, yo creo que, pues eso, como todo, pues ha habido cosas que han, que han salido bien o cosas mal, cosas que, que vemos a la luz de, de, de, de cuando ya ha pasado, eh, pues cómo puede hacerse mejor. Y una de estas cosas me parece uno de los más elementos a, a señalar es que bueno está muy bien tener una ley de software libre o un decreto de ciberseguridad que te diga que pues la ley dice que tiene que un software libre en el estado que el software que desarrolle el estado o que encargue de desarrollar el estado tiene que, que liberarse que se tiene que usar formatos abiertos etc. pero tiene que haber un, un engranaje que haga que eso efectivamente su, suceda no tiene que haber pues, un observatorio una, o algún tipo de actor, agencia que eh, haga valer eso. Este, y ahora sí, Ismael. Bueno, yo lo que quiero decir simplemente es que el mayor enemigo que yo he enfrentado no son ni los políticos ni, los, ni las empresas, ni no son los gerentes de los organismos públicos que no se quieren complicar. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil contratar una solución privativa, contrata una empresa, le contrato un servicio, y si tienen un problema, la culpa es de ellos. ¿sí? Obviamente, es mucho más complicado armar un grupo de trabajo que desarrolle, que mantenga un software hecho en casa, y si hay algún problema, la culpa va a ser mía, que fui el que lideré ese proyecto. Entonces, el mayor problema que yo he encontrado en realidad es eso. ¿sí? Entonces, contra eso, la única forma que hay es concientizar... Concientizar desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. O sea, a los que toman las decisiones políticas de que esto no es un tema de ahorro, porque si no se gasta en licencia, se gasta en capacitación de funcionarios. ¿Sí? Es, un, es un tema de libertad, no es un tema de autonomía, es un tema de independencia. ¿sí? Es un tema de crear grupos de trabajo locales que desarrollen localmente, especializados en temas, y algo que no se ha hablado, pero que es importante, es que cuando uno crea en un organismo un grupo de trabajo, es, ese grupo va a estar muy motivado, Si va a estar con la camiseta puesta, como decía Virginia, si es a pulmón, es un trabajo militante que se hace, Álvaro sabe también de eso, todos sabemos de eso, o sea, es gente que... Eh, empieza a trabajar y se empieza a motivar más, empieza a organizarse con grupos de otros organismos y puede hacer cosas impresionantes. ¿sí? Entonces, lo que necesita es un compromiso político para poder continuar, porque es muy fácil, es muy difícil, cuesta mucho, cuesta años armar grupos de trabajo que estén concientizados para hacer cosas y es muy fácil desarmarlo. Es más el que viene otro de otra administración, si sí, termina el grupo y todo el trabajo que tardó, demoró años en hacer cosas, se va, se va. O sea, se pierde totalmente en minutos. Entonces, simplemente eso, que es fundamental el compromiso político de entender del por qué es esto. que es un tema de plata, es un tema de libertad. Muchas gracias, Ismael. Ismael. Y le damos por último la palabra a Martina. Martina, ¿nos oyes? Tu micro. Bueno, aprovecho para comentar una cosa. Antes estaba hablando tanto, creo que ha sido Virginia mismo, no, ha sido David, David ha, ha estado hablando de... ...de hacer forks, y Álvaro también se ha, se ha extendido después en esto, eh, ese término refiere a hacer un proyecto derivado, o sea, tienes un proyecto y un fork es cuando agarras ese proyecto y lo replicas y generas un derivado, y luego lo que haces es, en lugar de aportar al proyecto original, te centras en tu proyecto, lo cual el proyecto original, pues sí, tú has bebido de él pero no hay luego una retroalimentación, entonces, esa es una de las cuestiones que es, es importante, ¿no? El aporte a la comunidad y no solo beneficiarse de la comunidad de software libre u, u, una persona o una organización y luego que no haya una, una vuelta, ¿no? Que no haya una, de, una devolución de, de eso. Entonces, por eso, en el caso, por ejemplo, estoy pensando en la, la, la ley de software libre de, de Uruguay, pues hace, hace hincapié en eso, ¿no? De, de alguna manera te dice que sí, que, que tienes que usar software libre, pero es que además el software que tú desarrolles, o sea, si tú haces nuevos desarrollos en base a eso, o luego de cero, tienes también que liberarlos, tienes, tienes que seguir aportando. Bueno, solamente para cerrar, eh, quiero hacer referencia a, a la necesidad de una comunidad y de una comunidad que, que salga de, de, la, de la cultura de nicho, claramente la, la, experiencia, la, la acumulación se hace ahí, y esa base es fundamental, pero hay que poder trascender y, y llegar a quienes de pronto y ahí, y acá vuelvo a la referencia inicial que hacía de, de, del maridaje entre los técnicos tecnológicos y los técnicos socioeducativos. Eh, este tiene que ser un, un tema que se vuelva conversación abierta, eh, tiene que haber un trabajo, y quizás hay un, una, un defecto profesional, tiene que haber un trabajo de, de, de enseñanza de los otros, cada vez que tenemos nosotros, por ejemplo, un reclamo por algún recurso, bueno, hacer énfasis, no es un problema, el recurso se, se adapta, se readecúa porque es abierto, entonces, bueno, ese es, ese es un trabajo para hacer visible al otro que de pronto no tiene por qué conocer los aspectos técnicos están, que están de base. Así que solamente agrego a eso todo lo que ya te mencionó. Bueno, pues muchas gracias. Os doy las gracias a, a, a todas las participantes por, por vuestras intervenciones. Yo la verdad es que quedo muy contento y muy satisfecho por todos los elementos sobre la mesa y espero que, bueno, que, que este, esta instancia sirva y contribuya para que nuestros gobernantes, nuestros tomadores de decisiones, tomen nota y e inmediatamente tomen medidas, como es, por ejemplo, que dejemos de usar Zoom para estas cosas, entre, entre otras medidas que hace que hace falta tomar. Eh, bueno, darle las gracias al Instituto 25M por la organización de este evento y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por, del Gobierno de España por, la, por el apoyo a, al mismo. Y, sin más, esto ha sido por ahí. Un saludo para las intérpretes. Muchas gracias también al equipo, por supuesto Un saludo, gracias por todo y Chao, chao El equipo técnico también Al equipo Estella técnico Gracias, Eso va. gracias.